en el mar, en la casa, en el trabajo, en la cama, ahí donde estemos, solos, rodeados de familia, rodeados de amigos, ahí el Señor te quiere, a los 15 años, a los 20, a los 50, a los 80, a los 90, ahí el Señor sabe lo que quiere de cada uno de nosotros para lo mejor vida tuya y mía y sabe las necesidades que tenemos porque le hemos entregado nuestra vida a él y él la va manejando, él la va guiando nos va ayudando a saltar los caminos nos va ayudando a sacar las piedrecitas que tenemos en el camino y nos habla con ternura y veamos qué nos dice hoy día en esta palabra maravillosa que como ya hemos dicho Ahora ya no le tenemos miedo al Antiguo Testamento, ya vimos todo el Nuevo Testamento. Ahora estamos de a poquitito viendo algunas partes, sobre todo de Isaías en este, en este mes, este profeta. Y en Isaías 30, 41, como subtítulo dice, Dios en persona librará a Israel. Podríamos decir, Dios en persona librará a Chile, librará a Estados Unidos, a México, a Argentina, a Perú, a Paraguay, ahí a tu país. Lo va a librar, tenemos que entregárselo y no a las armas, no a la guerra que va a ganar, sino que a la paz y al amor. Y mira lo que nos dice en 41.10. No temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y yo te ayudo y te sostengo con mis brazos victoriosos. Palabra, palabra del Señor. En este mes vamos a escuchar tanto, tanto estas palabras de una forma o de otra. En un texto bíblico y en el otro, hermano, que significa que siempre, aquí dicen, no temas, 365 veces sale la palabra de Dios, no tengas miedo, no te asustes, no temas, yo voy contigo, pero cómo, si no me dejas, no puedo actuar, no te angusties, pensando qué va a ser, cómo voy a salir de aquí confía, pero confiemos, sí, yo confío en el Señor, pero quiero que ya lo haga al tiro en este minuto, confiemos, sin angustiarnos en el tiempo de Él, yo te fortalezco y te ayudo, te sostengo con mi brazo victorioso, yo te sostengo con mi brazo victorioso, hermano querido, Él es la victoria, nos cuesta, somos cabecitas duras, por eso él tantas veces lo ha repetido. Se lo repitió a su pueblo y su pueblo lo volvió a abandonar. Les hacía las muestras maravillosas del maná, del mar rojo y volvían. Ay, sí, sí, sí, señor, pero al ratito, cuando ya tenían todo de nuevo libre, en contra de él. Y nos pasa a nosotros también, hermanos queridos, ¿Cuántas veces hay personas que no, no creen en el Dios, pero que venga el tsunami, el terremoto, el temblor fuerte? Señor, Señor, Dios mío, Dios mío, párame, por favor, Señor, yo creo en ti, ayúdame. Ya, pasó. Y le podemos decir, oremos de gracias al Señor. ¿A qué Señor? No, cierto si esto tenía que pasar. <risa> que no sea así. Así que pidámosle a este amado Señor. Ayúdanos a ser consecuentes en nuestro orar y en nuestro actuar. Uh, uh, uh, uh, uh, uh Yo quiero construir. casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva en tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hice lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor. Construir mi casa sobre la arena o oh, no, no quiero construir mi casa sobre la. que se disuelve y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura está frente a mí. Si hiciera lo que él me... Sobre roca alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Si hiciera lo que Él me pide calzaré mi casa y podré llamarle señor mi ser